Hola, soy Arecio Smith y en este vídeo os voy a mostrar la sección de efectos del Nord Stage 3. Esta sección está compuesta por cuatro bloques de efectos asignables a cada una de las tres partes, órgano, piano y sintetizador, más unos efectos master, reverb y compresor. En el bloque 1 hallaremos efectos como el auto autowa o el trémolo. En el bloque 2 tenemos los típicos efectos de modulación como phaser, flanger, chorus o un interesante efecto vibe. En la sección de delay podemos añadir diferentes tipos de retardo al sonido, como por ejemplo este delay analógico. En la siguiente sección tenemos simuladores de amplificador, distorsión y una ecualización. Voy a añadir una de estas simulaciones de amplificador con distorsión a un sonido de clavinet con guagua. En la última sección disponemos de un compresor y diferentes tipos de reverb que afectan a todo el conjunto de sonidos. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like y por favor dejad vuestras dudas en los comentarios. Muchas gracias.